Muy buenas tardes queridos amigos, seguidores de Rubonera y el Reciclaje en general. Hoy quería repetir un video, para ser un poco más corto a pedido del público con respecto a maneras para acelerar el proceso de compostaje y o vermicompostaje. ¿Sí? Así vamos a resumir un poco, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción con eh, los, los métodos para acelerar y el link del, del video que explica lo mismo pero un poco más profundo. ¿Sí? Tenemos tenemos varios métodos para, para acelerar el proceso de compostaje, pero um, yo lo que más uso son estos cuatro o cinco, pero vamos a empezar a, a explicar cada uno, ¿sí? El más conocido de todos, y que cada uno eh, en teoría ya debe estar haciendo, es cortar la, los restos de orgánicos lo más chico posible, ¿sí? La bibliografía dice de uno, uno por uno, no vamos a estar con el cuchillo cortando, ¿sí? Arranquemos las hojas de lechuga, eh, rompamos las cáscaras de huevo ¿sí? a mano, tampoco le dediquemos tanto tiempo, la idea es que sea rápido y no nos quite horas eh, preciadas de vida, ¿no? esto es simplemente los residuos, los rompemos, las cáscaras, etcétera y lo echamos a la compostera y o oh, vermicompostera. Otro método muy bueno que he visto y he probado para hacer eh, para acelerar el proceso de compostaje es el congelamiento, ¿sí? metemos en el freezer o congelador, la materia orgánica a compostar, la dejamos allí 24 horas, 48, da igual, la dejamos descongelar y se la echamos al compostador o vermicompostador. ¿Qué hace esto? Rompe estructuras celulares porque el agua se expande al congelarse y expone todo el, el, el líquido intracelular hacia el compostador del sistema, ¿sí? O el vermicompostador, por ende se aceleran todos los procesos, ¿sí? A su vez este proceso es muy interesante porque mata cualquier tipo de larva o huevo de alguna mosca indeseada. Esto es súper importante si, como ven ahí anda dando vuelta una mosquita, si a uno le molesta las mosquitas de la fruta y demás, y más aún aquel que compra orgánico, ¿sí? en la huerta de barrio y demás, viene con mucha carga de eh, larvas o huevos de mosca. ¿sí? El otro método para acelerar es el licuado, ¿sí? metemos X cantidad de residuos orgánicos con agua, hacemos una pasta, ¿sí? un, un, un licuado y lo echamos a la minicomposteria. Esto es análogo o similar al congelamiento, ¿sí? rompe estructuras celulares y la expone rápidamente al proceso de compostaje. Como último método y el que eh, es apto tanto para este sistema de vermicompostaje que yo comercializo o eh, compostajes a cielo abierto, pero con contacto en el suelo, ¿sí? no ver mi compostaje es de cajas apiladas, porque aumentaría mucho el tema de la humedad del sistema y puede perjudicar la oxigenación. Y es el siguiente: yo junto semanalmente en estos potes plásticos todos los residuos orgánicos. ¿sí? Aquí vamos a ver algunas duraznos, bueno, muchas hierbas, yo tomo muchas, mucho mate, café, re, cáscaras de manzana, de zanahoria, lo habitual en esta familia, ¿sí? y lo que hago es, lo voy, le voy echando agua, y lo dejo aquí unos días, 3, cuatro, cinco, una semana, y esto es parecido a lo que está sucediendo eh, cuando rompemos la estructura, ¿sí? hay una hidrólisis aquí adentro de las células, ¿sí? estamos empezando a la degradación anaeróbica, porque está cerrado, de toda la masa. Esto acelera el proceso de compostaje y o compostaje y a su vez, en mi sistema, en este que es el urbonera, ¿sí? donde el exceso de agua no es un problema, de hecho es necesario, ¿sí? me aporta la, el agua necesaria para que esto funcione, y no hay que estar agregándole. Ojo a aquellos que hacen con cajas apiladas, perforadas, porque el exceso de agua, ¿sí? de humedad, eh, anega el sistema y pérdida de oxígeno, ¿sí? putrefacción, olores etcétera etc. no está pensado para que no se intervenga, se echa la, la basura o restos orgánicos. Y nos olvidamos. ¿sí? A la semana siguiente volvemos, volvemos a echar. Bien, recapitulando. Uno, cortar la verdura o restos chicos, ¿sí? romper lo más chico posible. Dos congelamiento 24 48 horas y descongelar 3 licuado y el 4 es dejarlo sumergido en agua para que haga una hidrólisis o fermentación anaeróbica previa al compostador espero que eh, estén contentos aquellos que me han dicho eh, 13 minutos pero bueno aquí abajo dejo el link del, del el otro que explica un poco más cada uno de los procesos y ven, que las pros y contras ventajas y desventajas de cada uno ¿sí? si les gustó den un like compartan suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.